Oh, y'all have to go to I'm going to you to my service mission. They're here, man. They're here, man. know I'm going to go to I'm going to I'm going to I'm going to ¡Hola chicas! Ahora estamos acá promoviendo con Rubí, ahí, ahí la tenían ustedes. Eh, este es lo que estamos haciendo ahora aquí en Washington D.C. Este, estamos promoviendo, caminando y hablando con las personas este, para promover la oportunidad. Este, como ustedes saben, los primeros tres segundos son bien importantes para que podamos tener conversión en los resultados que se esperan al ofrecer la oportunidad. Eh, a veces las personas se detienen, a veces no se detienen a hablar pero lo importante es estar eh, constante repartiendo revistas y pues promoviendo pues al máximo lo que es la, la oportunidad de inscribirse entonces el día de hoy aquí estamos eh, como les digo no tenemos ningún, ningún setup, no tenemos ninguna mesa solamente estamos caminando y así es como se mira eh, lo que estamos haciendo acá en Washington como pueden ver, solamente nos acompaña eh, el día de hoy, Rubí. Así que estamos trabajando, así que o, hagan lo mejor que puedan. El día está bien bonito, no está soleado, ni está caliente. Se mira como que va a llover, pero no. Así que no hay excusa para no salir, así que por favor, llamen a sus equipos. Eh, pongámonos a trabajar, pongámonos a promover. Como les digo, los tres primeros segundos hacen una conversación. Como ustedes pueden ver, Rubí está con la misma señora. Que ya prácticamente le dio este el sí, porque ya cuando uno saca el demo es porque ya están más interesadas. Así que eh, la, la, el resultado depende de cómo se aproximen a ella. Y este, y lo más bonito es que, que Rubí, este, le, le, se toma el tiempo, le se toma el tiempo de explicarle y la persona de preguntar. Eh, preguntas constantes son eh, cuánto se gana por cada, por cada 100 que se venda, cuánto paga Avon y entonces eso es lo que estamos haciendo, eh, hablando eh, de números enteros, de números que usted quiere escuchar. Así que como les digo, a tomar lápiz y papel, a llamar a todos sus equipos, a llamar a todas las personas que estaban interesadas. Porque realmente, este, eh, si uno quiere, uno puede, muchachas. Así que les quise mostrar eh, la actividad de hoy día. Aquí estamos en Washington. este y Espero de que ustedes estén haciendo lo mismo porque el día está precioso como para poder salir a caminar, ¿verdad? Y aquí este, estamos haciendo lo mejor que se puede, así que gracias por conectarse. Más tarde vamos a, a, a compartir con ustedes los resultados de hoy día. Y como les digo, es, es bueno de que practiquemos algo diferente todos los días. Y esa fue la actividad del día de ahora, espero que les haya gustado.